Me glorificaré, oh Jehová, porque me ha Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El coro de jóvenes hermanos trayendo himnos para nuestro Dios. Amén.